El plan de trading que tienes te está generando rentabilidad. En realidad estás escribiendo, tienes la información con data... De cuánto rendimiento al mes te está generando Cuántas operaciones a la semana estás poniendo Cuántas operaciones al día estás poniendo Cuánto te estás exponiendo al, al mercado Yo no entiendo por qué el 95% no hace esto No entiendo por qué no tienen estos informes que tienen que ser tan importantes Cuánto en porcentajes me estoy haciendo de la cuenta Cuánto, cuánto me estoy exponiendo en el mercado en porcentajes Por cuánto beneficio estoy yendo Con cuánto me estoy ap ...apalancando todos estos pequeños detalles que son los que van a llevar tu rentabilidad al siguiente nivel. Pero ¿por qué no lo haces? No lo haces porque no lo estás viendo como una profesión. Por eso tu ejecución, tu acción habla de cómo tú percibes tu trading. Entonces si tu acción, tu ejecución no habla claramente, no hay un informe claro, no hay un negocio verdadero que debería haber detrás no estás haciendo trading y esto es un error muy grande ahí es cuando empiezas con círculos viciosos a perder por días luego se convierten en semanas luego se convierten en meses te quedas estancado, te sientes frustrado algunas personas lo abandonan otras personas siguen se llenan de miles de metodologías olvidando lo básico olvidando la básica fractal la parte básica fractal del mercado entonces entonces Presta mucha atención cuánto estás generando Qué reportes tienes de tu trading En realidad está funcionando como un negocio Tienes rentabilidad Cuántas cuentas has quemado Cuántas cuentas has perdido Todo esto lo tienes que estar analizando Y lo tienes que conocer tú Para conocerte a ti mismo Poder corregir, poder accionar Con claridad Con parte racional frente a las gráficas Entonces traders No olviden que pueden ingresar al canal Élite Privado donde obtienen mi mentoría totalmente personalizada. Vamos a la mentalidad, vamos a la acción, vamos a la metodología, vamos a buscar las instituciones y vamos a dividir todo como se debería dividir con porcentajes y gestión de riesgos buscando 150 pips, 200 pips, 300 pips y un pequeño stop loss. Un abrazo traders.